Este pantón Me suena parecido a otra canción No es a propósito Solo es que yo Ya de mi habilidad mental Será el dolor Será el alcohol lo que quemó mi cerebro y hoy oh, mi coeficiente intelectual se va. Por ahí, por ahí, hoy oh, eh. iba a costarles algo tan. Costar. Podría salvar, pero yo simplemente me olvidé. Me pasa así todos los días y no por venir, de alguno, siempre sin poder salir del limbo que tengo en la. Pocos me hacen tan igual, oh, oh, oh. los que me siguen no la la, Es un grupo bastante reducido ya lo sé. Es